Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario más rabbits. Estamos aquí... Vamos a ir al del centro, dijimos de izquierda, centro, derecha, pues vamos al del centro Nos da un spar, nos da curación del 15% tal Y a la derecha perdemos a Bowser, pero bueno Vamos a ir haciendo esto Yo creo que el único enemigo que nos falta, pues lo dicho es como un boss final, por así decirlo. Y yo creo que es lo único que nos puede faltar, la verdad. Tenemos que destruir los ojos de oscuridad. A ver, bajamos por ahí. Con Edge tenemos aquí dos fáciles. Pum, pum. Con Edge tenemos pum, pum. Y... no. Con Rabbit Luigi creo que complicado. El salto... Si le damos a este bichejo de aquí arriba, igual puede después bajar aquí abajo. Pero lo veo complicado. La verdad. Vamos a tener que hacer dos turnos. Y uno de los turnos... Uno de los turnos creo que va a ser... Protegiendo a Edge, me, me da a mí que va a ser así eh, Podemos bajar por aquí, lo que os decía, si me vengo por este lado No le doy, tío, no me lo puedo creer No me lo puedo fucking creer Oh my fucking god Aquí sí, aquí sí, aunque me arriesgo a que me le den más riesgo bastante a que me den. Pero bueno. Lo que vamos a hacer va a ser un protector. Queda expuesta. Edge queda expuesta, pero bueno. Hay que sacrificarse por el bien del equipo. Vale. Este tiene lo del tóxico. Tiene lo del tóxico que como no estoy en el mismo nivel... No tal. Y con esta... Llego solo para aquí. ¿Con quién me interesa más? Porque si tiro el tóxico... ¿Este tubo donde...? Ah, de aquí me bajo hasta aquí. Hombre, con el tóxico, si lo lanzo desde aquí... Voy a lanzar con el tóxico, creo. Voy a lanzar el tóxico. Sí, yo creo que sí vamos a saltar con el tóxico y la pena va a ser la rabbit con el tóxico si lo lanzo desde aquí le doy a los tres si ¿Sí le doy a los tres hombre pues ni tan mal se quedan expuestos y la pena va a ser la rabbit que no creo que y bueno vamos a darle esto a todo el mundo bloqueado y con la rabiz. hombre. Hombre, pues podemos hacer el combo completo. La combi completa. Como decía Nicky Jam, ¿no? Y le damos así, y súper rápido esto, ¿no? Súper rápido lo hemos hecho. Así se hace esto, claro que sí, Rabiz. Vale, eh, Me voy a cambiar con Rabbid de Luigi. Wow, lo que tenemos aquí arriba. Creo que me voy a subir, eh. Creo que va a ser lo mejor. Me pongo esto de aquí. Y voy a saltar aquí arriba porque tenemos unos cuantos aquí para subir. Unos cuantos un montoncitos. Joder, si no me paráis de saltar. Salir. Vamos a darle ya antes de que la líe. Y si podemos coger aquí nueve más, pues esto que nos llevamos. Esto que nos llevamos de gratis. De gratis. Perfecto. Nos curamos los puntos de experiencia. Él sigue un poco tocadita, pero no pasa nada. ¿Verdad que no, amigos? Curachones, reflector... Bien, el reflector fue clave en el, en el anterior. El reflector o reflejo. Ya me rayé la cabeza. Vamos a comprar curachones. Nunca me ponen de oferta esta curachones. 170. Nos quedamos ahí con dos. Y vamos rápido al lado derecho. Mira, no es lo que más. Bueno, sí, es lo que más me interesa, yo creo. El lado izquierdo, lo de los potis, bueno. Pero. Yo creo que vamos aquí. Tenemos lo de la ráfaga. Me viene bien, me viene bien. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Chi, chi, chi. Vale. A ver, a ver qué sucede, qué sucede. Ojos malvados. Ni me había fijado, ¿eh? eh. Vale. Ahí. Los lobradores, tío, son una muerte por destrucción, eh. Tengo que darle a este de aquí. Este de aquí. Barrilcito me mata a dos. Así que perfecto. Tenemos aquí tres. Podemos matar a dos con este de barril de aquí. Y por aquí no puedo pasar. Así que... Mmm, solo voy a ver lo de los Spark rapidísimamente. El reflector me puede interesar. Y vamos a quitárselo a... Esto a la rabiz, Pero justo en este de aquí... El reflector... Por la protección, es que la protección es a todos. Y esto es solo uno. Vamos a dejar el escudo, vamos a dejar el escudo. Vamos allá. Punto primero. Vamos a ver si matamos a estos tres. Matamos a estos tres, perfecto. Incluso me puedo venir un poquito para aquí. Les sigo golpeando. Me vengo un poquito más para aquí. Le sigo golpeando, y a este también, y golpeo a esos. ¡Buah! Daño cuatro ojos de ascolidad, pero es que no me puedo mover más, porque este ya está al límite. Así que vamos a dañar estos cuatro ojos de ascolidad. Y perfecto. Estos se llevan... ¡Ay, me he congelado! No me lo puedo creer. Les daño esto... Si les golpeo Vamos a darle esto Creo que si les golpeo Les quito la curación ¿No? Eh, la... Estoy con todos congelados No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mala suerte Pues nada Puedo dañar a estos eh, Voy a activar no voy a activar el aluvión de espadas Voy a activar esto Por lo que pueda pasar La verdad es que ni me he dado cuenta De esto, de la congelación Pensé que, en verdad pensé Que con el Spark no se iba a generar Y con esto es que no puedo hacer nada, tío ¿De qué me sirve apuntar a eso? Nada de nada, güey Me va a dañar. 215. Es que, ojito, eh. Ojito. 215. Vale, ya no estamos. Uf, no puedo entrar. Puedo... Tengo que entrar con esta. Si entro con alguno, entro con esta. O, oh, o, oh, o. Oh. Puedo... Es que con este... Si disparo... Es que me interesaría el... Es que si le disparo, tío... ¡No! ¡No he entrado! ¡No! No me lo creo. No me lo puedo estar creyendo, tío. No me lo puedo estar creyendo... Eh, he perdido esta partida por culpa de esta chorrada A ver Con el rabbit llegaré hasta ahí arriba Llegar llego pero protegido Me quedo cerca. La cuestión es Vale Así mato dos solo Buah, estoy perdido, ¿eh? Vamos a darnos. Tengo dos curaciones. Tengo tres curaciones. Pues vamos a gastar una curación aquí. Vamos a matar esto. Le he liado, pero de mala manera, ¿eh? Si disparo directamente al ojo, le daño. No, no le daño. Y tengo un poquito más... Un poquito más de rango. A ver, no le llego a golpear. Ya no llego desde aquí. No llego. Vamos a darnos curación Porque si no, no voy a resistir todo ¡Buah! Vaya, vaya cagada más grande, chaval No me golpeó bien 276 Ráfaga me la aleja, perfecto me viene hasta bien, ¿eh? Pues, ¿qué crees que te diga? Con esta me voy a escapar. Con este. Puedo, puedo, puedo, puedo besarte. Vamos a tirar esto así. Y... Ya está. Ya está. Esta es que es lo que te digo, me voy a ir para atrás todo lo posible y que no me molesten Bueno, puedo dañarles aquí un poquito, no la mato pero bueno, no me voy a quejar Como hay protección aquí no me puedo ir, pues qué queréis que os diga, nada mal Perfecto Me viene súper bien ¿eh? Y me voy a dejar de chorradas Y vamos a esto No llego Eso no cuenta como un movimiento Y ya está conseguido Perfecto Hombre, he tardado más Porque soy bobo No, tiene, no tengo otro nombre Vamos a conseguir aquí unas pocas moneditas, no muchas la verdad, porque tal y como están posicionadas, vamos a saltar aquí. Estaba hecho por aquí, volvemos a saltar. Mola cuando pasa esto, de que los puedes coger desde el aire. Nueve por aquí... Y no llego más, no llego más, no llego más Pero yo creo que bastante bien, dentro de lo que cabe no está nada mal Para lo que la cagada inicial yo creo que hemos ido bastante bien No, no sé si estáis conmigo, si no... Yo estoy contento, la verdad, estoy contento No me puedo, no me puedo quejar después de esa cagadita Vale, ahora iríamos al centro creo yo